Ahora, pues el rollo no. está a la derecha. Me Esto trayendo gente De jaleras. De jaleras. Bajando hasta aquí De ese ya LOL, te LOL, qué rata y mi personaje que no se mueve cuando se mueve cuando le da la gana tu teammates está en el gulag, si they sobrevivido pueden re-deployar me han Teammate redeployed to the AR No creo. Audio? UAV Queda uno en esta torre. Dejo el dinero, dejo el dinero. Dejo aire. Va no, apunta punta. Voy a izquierda. No entiendo distintos con el que, que está aquí al frente. Ya, ya, ya. Ahora pido un nuevo. Voy a si tampoco. Viene un heli. 43 metros. El L. L. Está baja de Te baja Leli. Traqueado el uno del Leli, a la izquierda. Braqueado vente vente 22. 22. 22. 22. El Yo Un, tiro. Un tiro. tú. Two. ¿Dónde? Nada, se cayó enfrente por los Twelve. cementerios. Nada, no, son buenísimos estos. No puedo ir solo con. Son buenísimos, eh? Pay attention, you'll be out there soon. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice. Yeah, the the world oh. starts. Front line. But if you lose, you Sort them out or capture the objective. Mardito camper de mierda, basura inservible bien, bueno. No lo veo ya, eh, eh Al frente mío La ha quedado uno ha tirado That's a kill. Vale, me cargo yo de la derecha. No sé si sale ya. ¡Ah! ¡Ah! Queda, queda uno que ¡Ah! tienes tú Vale, Vale, vale, vale. que te has cambiado Cúrate, cúrate Sí, voy Lo que pasa es que no quería perder el coche Muy contigo ¿Se habrá arribado? Muy bien Tío, uno Conmigo, conmigo, conmigo Buena Se da resi, da oh, resi, da resi, da resi Se mataron Pensé que tenía cuchillo, por eso fue tarde tanto Madre mía No. Y este va por el coche. Eh, okay. ah. hey, los escucho. Abajo. Sí. Siente. Me sale uno. Ah, tío. A la derecha. Ah, Dreamlock, ah, no, tío. Ya llevo uno eh, vamos, trae Antes de que nos piden rotando Y se quedó y ya no va a la tienda porque vio que tenemos amenaza Lógico Blackbuseo Gas oh, no. ¡Uh! Me quedo silencio mortal y pues ya... Eh. Yo también, lo he tirado ya Nada, deben ser los que salían antes en el UAV. Yeah. Vale, lo veo. Ahí. No ah. contigo, esto El dron se acaba de destruir, así que ya están los dos. ¿Están conmigo? Voy, estoy llegando. ¿Cómo Lol, le falló todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? uno. ¿Qué? because explosion those my and Yo no, lo no, abatí abatía uno, te revivió. A ver, el otro lo dejé un tiro con la mejilla, Y ahora es manco. Yo sabía que quedaba tan poca gente, bro. What sí. Quedaban muy poca gente.